Las bahías y los golfos, son entradas de mar o del océano, de forma redondeada, y con orillas suaves. En general, se acepta que una bahía es más pequeña que un golfo, pero no hay una delimitación exacta. Podemos encontrar bahías dentro de un golfo. Podemos encontrar bahías de gran tamaño. Y golfos de menor tamaño. Muchas veces, es una cuestión idiomática. En inglés, generalmente se usa el término bahía, en vez de golfo.